una empresa de, de Lleida que venimos eh, un poco a hablar de, del mundo CRM y concretamente de la solución Switch CRM que es la que nosotros estamos utilizando ahora para eh, sustituir en este caso a una plataforma muy conocida que seguro de aquí conocéis más de uno. ¿Alguien conoce Sugar CRM de aquí? ¿Habéis oído hablar de él? Switch CRM, ¿cuánta gente lo conoce? Bien, una parte. Pues os he a hablar de eh, mi CRM, mis clientes y yo la historia de un amor correspondido, que es como me gusta llamar el, el la relación que acaban teniendo, en este caso nuestros clientes, con nuestros CRM, que en este caso son siempre de, de código abierto, con el caso de su CRM, anteriormente con, con Sugar. ¿Por qué hablamos de amor con los clientes? Bueno, pues al final hoy se trata de hacer una charla menos que técnica más orientada a negocio, a ver un poco para qué nos sirve el CRM, el CRM al final... Es una cosa, pues, bueno, cualquier Wikipedia lo vamos a encontrar. Eh, Customer Relationship Manager, código abierto, evidentemente, nosotros trabajamos siempre con herramientas de código abierto por un principio de, de poder adaptar al máximo a nuestro cliente la solución, en este caso. Y, eh, bueno, hablamos de las partes buenas, evidentemente, un potente framework. Eh, Suite CRM, a diferencia de... De hecho, esto está eh, copiado de la misma descripción que tenía para CRM porque ambos son son igual de, de potentes, están basados en lo mismo. Lo que pasa es que hoy en día, si queremos hablar de código abierto, puro y, y una aplicación GPL y, y prácticamente con una licencia eh, muy, muy eh, adaptada a lo que son los estándares de, de, de software libre, pues SugarCRM ha cerrado totalmente el código desde hace más de dos años, mientras que SuiteCRM lo que ha hecho ha salido al revés. SuiteCRM surge a partir de unas empresas a nivel mundial, especialmente en, en, en Inglaterra, una en, en Rusia y otra en Argentina, que deciden, a partir de cerrar el código los de SugarCRM, pues deciden emprender una vía eh, de fork por aquí y poner un, un, un, un grano de arena importante en, en el desarrollo. A partir de aquí empiezan a buscar partners, empiezan a buscar desarrolladores, dan a conocer el producto. Eh, nosotros, entre medias, somos uno de los desarrolladores ahora mismo que hay en CRM a nivel mundial. De hecho, esta semana acabaremos la traducción al catalán, una cosa interesante porque... Como todo, hay que intentar colaborar un poquito. Y eh, lo que tenemos es una aplicación similar a SugarCRM, pero con muchas mejoras que, sobre todo en el último año, año se han ido produciendo. Eh, Estas es en, la, en la página de Switch crm se pueden ver. De hecho, yo os explicaré un poco las, las cosas que hay de nuevo, pero sobre todo encararemos un poco a ver qué es lo que, qué es lo que aporta SuizCRM a nuestra empresa. Aquí eh, hay gente que, tiene, que dirige empresas, aquí alguien dirige la empresa, director comercial, director financiero. Informáticos, hay algún informático en la sala? También hay informáticos. Yo no soy informático, en mi caso soy directivo de mi empresa. Tengo socios, somos una cooperativa de trabajo y tengo socios informáticos, por suerte, porque si no no vendería nada. Pero eh, una de las claves en nuestra propia empresa, que hemos sido los primeros en utilizar la herramienta, es orientarla a que técnicamente sea una herramienta evidentemente estable, potente, flexible en este caso, pero sobre todo que esté muy adaptada a nuestro día a día. La empresa al final eh, utiliza un software para gestionar su día a día, en este caso en la gestión de los clientes, pero claro al final si ese día a día te implica tener que aprender cómo funciona la herramienta para utilizarla según ella, ella, ella quiere, yo que no soy informático eh, muchas veces me encuentro con soluciones que están muy bien, muy potentes, hemos hablado de Wordpress por ejemplo, nosotros trabajamos con Wordpress es una gran herramienta que con los años también ha mejorado, ¿no? Se ha ido adaptando a las necesidades del cliente si el cliente se tiene que adaptar a las necesidades del propio programa al final lo que pasa es que el cliente no lo utiliza o acaba hasta aquí del programa entonces nosotros intentamos buscar básicamente a través de temas como el escritorio por ejemplo poco virtual que tiene el CRM para poder adaptar esa primera página que encuentra el cliente a lo que necesita no a lo que el CRM le pide Interacción con bases de datos, esta es una de las cosas que por ejemplo en este caso en el CRM estamos teniendo más éxito. Nosotros comenzamos con el CRM eh, pues como una herramienta de gestión de los clientes, marketing, lo típico. Y nos dimos cuenta eh, poco a poco que la clave del CRM no era gestionar los datos desde el propio CRM, sino integrar los datos de fuera. Esta ha sido una de las claves del éxito en nuestro caso de CRM, eh, porque claro, al final el cliente tiene su programa de facturación, su ERP, su programa de gestión eh, financiera... Sus bases de datos en Excel, las 8.000 bases de datos en, en, en hojas de cálculo, su Access. Para los que trabajamos con software libre, pues tendrá su LibreOffice o su OpenOffice con, con sus sistemas. Y te acabas encontrando con ecosistemas en las empresas que el cliente ha ido haciendo poco a poco, precisamente porque la herramienta que tenían para gestionar eso a veces no se adaptaba. Tenían un programa de facturación online, tenían facturación en, en, su, en su servidor, tenían un programa para gestionar bases de datos una serie de Excel que utilizaban para hacer, por ejemplo, campañas de marketing. Pero al final, entre todo eso, hacían, hacían algo. Necesitaban cinco personas cada uno que supiese de una cosa diferente. Lo que hemos eh, intentado hacer nosotros con Switch CRM en este caso es integrar todos los datos de forma sincronizada o directamente sustituyendo esas bases de datos por la propia base de datos del CRM y hemos convertido el CRM, integrándolo con otras aplicaciones, RPs, Cimbra... Eh, utilizando su potencia, de flex, su flexibilidad en este caso para crear nuevos módulos, sobre todo que nos permitan adaptarnos a lo que la empresa necesita y no que la empresa se adapte a lo que el programa le ofrece para nosotros esa es una de las claves luego lo veremos, esto acabo rápido con las presentaciones como características principales aquí he intentado enumerar dentro de lo que es el, el CRM que viene por defecto, ahora hablaremos hoy más bien de lo que es Suite CRM y lo que es Sugar CRM hoy en día, eh, por defecto, y luego veréis eh, rápidamente qué más allá se puede, se puede hacer con el CRM. ¿Qué tenemos? Módulos de gestión comercial, evidentemente, oportunidades, ventas, eh, clientes, bases de datos, flujos, eh, algunos automáticos, los flujos es una cosa muy importante, luego lo vuelvo a, a comentar más abajo, eh, otra de las grandes virtudes que hemos encontrado nosotros con Suite crm en este caso, que no tenía SugarCRM. Con SugarCRM nos encontrábamos el problema de que, aunque era una, una herramienta libre, había muchos eh, plugins que nos ayudaban a trabajar, pero al final teníamos que ir a soluciones de terceros. Algunas de pago, algunas abiertas, otras no abiertas. Con el salto a Suite crm lo que hemos conseguido es que estas herramientas, por ejemplo el tema de los flujos de trabajo, que en este caso es crítico para nuestro caso, que ya estén integradas en el propio CRM, ¿vale? eh, Esto también es una de las claves de integración. Eh, otro de los problemas de las empresas que tenemos, todos, es que eh, nosotros tenemos todos los datos allí, mis clientes, mis oportunidades, mis tareas, muy bien, pero yo lo que no quiero es tener que cada vez que hago algo, tener que reportarlo a mano, tener que entrar mis actividades a mano. Resulta que cuando me pongo a analizar el día a día de mi empresa, eh, veo que hay una cosa como por ejemplo la gestión de los contratos, contratos recurrentes, que cada mes o cada año le tengo que enviar al cliente, oiga, ¿desea renovar el contrato? ¿Cuántos de aquí no tenéis un hosting y recibís una vez al año un email que os pone, preciado cliente, gracias por confiar en nosotros, ¿quiere renovar? Y usted entonces allí, ah, pues sí, pues no. Eh, y eso por detrás lleva una serie de flujos. Esto que parece, eh, que los que son informáticos esto lo tienen muy interiorizado, pero los que no somos informáticos lo que queremos es una herramienta que de una forma fácil podamos hacer lo mismo que hacen estas grandes compañías porque al final esto siempre lo tienen las grandes compañías lo quiero hacer en mi propia empresa que es pequeñita pero no quiero que me cueste 10.000 euros cada flujo lo quiero poder hacer yo esto lo veréis ahora que es una de las cosas que incorporamos en los flujos de trabajo para procesos se han incorporado módulos de gestión IRP todo que yo tengo muy claro que el CRM es un CRM aunque en este caso se trate de una base de datos relacional mucho más potente que un CRM normal lo que sí que tengo claro es que no es un RP, no hacemos la contabilidad con el, con el CRM. Pero sí que podemos integrar, incluso hacer en algunos casos cosas como por ejemplo la gestión de contratos que comentaba, la gestión de facturas y sobre todo aquellos elementos que intervienen en la comunicación con el cliente. Llevo la factura con mi programa de gestión y tengo que hacer eh, el correspondiente envío de la factura. La mayoría de programas de gestión o muchos de los programas de gestión tienen la opción de enviar por correo electrónico. Bien. Pero luego no tenemos un control de cuándo se lo envíe. Ah, no, es que lo tengo que hacer a través del Outlook, los que trabajan con Outlook, con Thunderbird, con Ciembra, en mi caso. No, no, yo quiero que el propio programa lo deje de guarda. Hay pocos RPs que tengan esta gestión. Normalmente son RPs que integran CRM. ¿Qué hacemos nosotros? Integrar toda la gestión de facturación de otros programas en el CRM para llevar un control de los envíos, en este caso. Y además automatizarlos. Cuando yo hago la factura, lo que no quiero es ir luego, enviar la factura. No, no, hago la factura que se envíe sola. Estas son cosas que estamos haciendo hoy con el CRM. Gestión de actividades y calendario. Está el otro gran eh, módulo que ahora mismo tiene más, más éxito, que es eh, una vez conseguimos que la empresa tenga todos sus datos en una sola base de datos y no en 50, eh, lo que queremos es comunicarnos con el cliente, interactuar con el cliente o incluso interactuar entre nosotros y para eso utilizamos las actividades. Aquí el tema de los eh, flujos también es importante. Si yo una tarea cada semana la tengo que hacer de la misma forma, no me hagas entrar una tarea cada semana igual. La automatizo y se genera en función de una serie de criterios. Incorporamos gestión documental. Igual que no es un ERP, tampoco es un gestor documental, pero sí que es verdad que la gran mayoría de empresas pequeñas y medianas, que es un poco hacia donde nos orientamos nosotros, eh, no necesitan un gran gestor documental que automatice todos los procesos de documentación. Normalmente lo que necesitas es sustituir las carpetas que tienes de, de Windows o del Samba o lo que sea, las quieres tener en un sitio más o menos centralizado y sobre todo lo, tienes, lo quieres tener vinculado a tu cliente o a tu contacto, entonces este sistema lo incorpora ahí de forma bastante brillante eh, a partir de aquí empezamos a ver cosas que ya no son del CRM, hasta aquí más o menos todos los CRM eh, tienen esto no nos diferenciamos demasiado pero cosas que no tienen los CRM son la gestión de proyectos la gestión de eventos programados esto es una, esto es una novedad en Suite CRM, ¿quién de aquí organiza eventos como el de hoy por ejemplo para clientes suyos? ¿A quién de aquí? Bueno, pues ¿qué nos pasa a los que organizamos eventos? Que queremos invitar a la gente y para invitar a la gente tienes que hacer una campaña, tienes que hacer un email desde tu sistema y la gente ya te responderá a ti y dirá si viene o si no. viene. Entonces este sistema lo que incorpora es un método automatizado de poder escoger desde el propio CRM la gente que tiene que venir, ya sean contactos, potenciales, clientes envía automáticamente el email, con una plantilla que tú diseñas personalizada, al final, mi nombre, señor tal, esto es para mí es importante, y lo que es más importante, que además de enviarlo, tiene un sistema de recogida de datos, que cuando el cliente dice, sí, vendré, o no, no vendré, ya se incorpora en el propio CRM, eh, para saber si esa gente va a venir. Estas cosas que parecen a priori sencillas de programar, cuando vas a mirar el resto de CRMs, pues de serie pocos lo llevan, la mayoría hay que programarlos. Y estas son cosas que nosotros en, en Switch CRM hemos valorado porque son simples, son fáciles de programar. Antes las hacíamos, pero los teníamos que programar, con lo cual le teníamos que decir al cliente, oiga, ¿quiere esto cliente? Pero estos son mil euros más, porque esto hay que hacerlo a medida. Y ahora esto no nos hace falta. Le Hemos bajado el precio de venta al cliente a base de funcionalidades que la propia comunidad ha, ha desarrollado en este caso. Tenemos los reportings, Cosa que en Sugar CRM, por ejemplo, no venían de serie. Tenías que ir a buscar módulos de terceros para hacer reporting o ir a la versión de pago. Y en este caso viene de serie y un sistema realmente muy, muy potente que nos permite incluso automatizar los, los reports. Es decir, yo cada semana quiero recibir mi lista de tareas o cada día para ver qué tengo que hacer hoy. Entonces, esto tampoco venía y es una de las cosas que han incorporado en, en Switch CRM. Flujos de trabajo que he hablado antes. Gestión de permisos por roles y grupos de seguridad. Otro elemento que no teníamos antes en su ACRM era que en los grupos de seguridad, que es algo tan sencillo como si yo tengo una red de comerciales, necesito eh, que estos comerciales eh, puedan ver una serie de clientes que son comunes, pero que no puedan ver los clientes de la zona de al lado. ¿Alguien de aquí trabaja con comerciales a su cargo? Bueno, pues supongo que tenéis ese problema. ¿no? que Vamos a ver, estos cinco comerciales llevan la zona del Valle y estos cinco llevan estaba yo por el, por el valle esta, esta mañana y los otros cinco llevan eh, el Valle de Obregat bien, vale, vamos a ver que cada uno vea los de su zona, pero que entre ellos no se los puedan ver, esto que es también a una cosa sencilla con eh, Sugar CRM o con otros CRM por ejemplo, requiere de una programación adicional en este caso lo lleva por eh, por defecto o sea, esto al final es lo que cuando vosotros os podéis descargar en suitecrm.com la aplicación ya va a venir de serie o sea, que casi casi no nos necesitáis si luego nos queréis contratar para ayudaros estamos encantados pero la idea es que el cliente tenga bastante, bastante libertad el correo electrónico y las notas que esto ya venía de serie también nosotros gestionamos el correo electrónico en este caso integrado con Zimbra. en nuestro caso hay una integración con Outlook hay una integración con Thunderbird por ejemplo a nivel de, de clientes de correo con Zimbra lo integramos a nivel de servidor y para nosotros crítico nos dedicamos a dar soporte en temas de, de correo electrónico, de hosting, otras líneas de negocio que tenemos. Es el tema del soporte y la atención al cliente. Esta también ha sido casi, casi una verticalización del CRM que hemos encontrado. Estamos encontrando muchas empresas que nos contratan eh, el, el CRM solamente por esto y que han incorporado un, un esto tiene un su suite CRM trabaja con RestAPI, trabaja con SOAP, con varias eh, web services para poder integrar con diferentes aplicaciones y en este caso ya lo llevan integrado de serie con Joomla que no es que seamos muy fans de Joomla, pero para hacer esto ya nos va bien, porque en Jomla no hay absolutamente ningún dato del CRM, con lo cual si ese Jomla, por lo que sea, eh, que no es la cosa más segura del mundo, nos lo hackean, pues bueno, al final van a haber allí cuatro usuarios con cuatro contraseñas que en, que en este caso las encriptamos. Todos los datos continúan estando en el, en el CRM, que eso sí que lo tenemos ya en un sistema mucho más seguro. Se puede integrar también con WordPress, de hecho, hay, recientemente han sacado un, un, un par de de plugins de WordPress que integran con Corswap, eso no, no, es, no es complicado. Y recientemente la última versión ha incorporado base de conocimiento para soporte, que esto es muy interesante. ¿De aquí cuántos eh, dais soporte a cliente final? ¿Por aquí? Vale. ¿Alguno utiliza un portal para el cliente? ¿Sí? Bueno, eh, <coughs> a menos que nos pasa a nosotros? Llama un cliente oh, o envía un email a un cliente, generas un ticket... Soporte y, y, y el cliente te pregunta, oiga, ¿cómo se configura el Ciembra en el, en el iPhone? Todos, cada día. Pues nosotros tenemos unas fax lo típico, como todo el mundo. Bueno, pues mire, vaya usted a la fac. pero ¿qué pasa? Que el señor pues estudia la fac, pues no, ya le suena un poco raro cuando dice FAQ y <ríe> este me está tomando el pelo. Y, y entonces, ¿qué hacemos? Pues nada, eh, escribirle un, un correo electrónico o coger un, un correo electrónico prefijado que ya tenemos y enviarle una respuesta prefijada. Pues bueno, lo que han incorporado ahora es una base de conocimiento, previamente tú cargas en el CRM todas las preguntas con respuestas, perfecto, está aquí bien, lo tenemos en las FAQs, y automáticamente el sistema cuando detecta en el texto del mensaje, normalmente en el asunto, esa palabra clave, él ya va a proponerte al usuario, eh, al administrador o a la persona que gestiona, eh, la, en este caso, la, la respuesta, le ...propone ya una serie de respuestas que automáticamente las puede integrar en la, en la, en la propia respuesta al, al correo... ...o al soporte o al portal... Son es lo mismo, son cosas que parecen sencillas... ...pero para conseguir lo mismo en CRMs del mismo nivel... ...bueno, del mismo nivel directamente no, nosotros no lo hemos encontrado... ...hemos tenido que hacerlo programando... ...siempre hemos tenido que ir a CRMs de nivel muy superior... ...estamos hablando de un CRM que es gratuito... ...o sea que todo esto que estoy contando lo hace de forma nativa y gratuita... ...no hace falta ir a programar nada prácticamente... Al final lo que acabamos haciendo nosotros es la consultoría al cliente y valor añadido, que digo yo. Nosotros somos programadores, pero cada vez más eh, nos encontramos que tenemos que ayudar al cliente a, a desarrollar su producto. Esto que nos permite no perder el tiempo en a ver cómo lo vamos a hacer, sino en explicarle al cliente cómo podemos adaptarlo para que lo haga como él quiere. Y esto para nosotros es una gran ventaja. Bueno, esto ha sido la presentación. Eh, no sé si me queda mucho tiempo, cinco minutos puede ser. ¿Queréis ver 10 minutos? Perfecto. Hasta aquí la presentación. Yo no sé mucho de presentaciones, aún me he alargado más de lo normal. Yo me gustaría que vieseis el, el sistema. Como os he comentado, nosotros trabajamos con, con diversos CRMs, o, sea, o hemos trabajado con diversos CRMs. Concretamente, conocemos CRMs como CRM de SAGE, por ejemplo. Eh, conocemos CRMs como eh, CRM la mayoría de RPs al final llevan CRM ¿alguien de aquí eh, tiene CRM? ¿Por aquí? So, eh, dos, tres CRM es un, es un producto que normalmente tradicionalmente venía integrado con los RPs, con los programas de facturación Odoo, hemos hablado, alguien ha hablado de Odoo por aquí, ¿Vale? Odoo es un gran producto y tiene un gran CRM de hecho, es, ahora es competencia nuestra no importante vamos a source pues lo tenemos Sí, sí, lo tenemos bien tratado porque eh, al ser el primo hermano, pero realmente Odoo ha dado un salto importante en el CRM porque los de Odoo, la gente de Odoo se ha dado cuenta que un RP sin un buen CRM acaban yendo a otras soluciones CRM. Por suerte para nosotros no todo el mundo tiene Odoo y, y están yendo a, a CRM exclusivos. Si ¿Sí es verdad que el CRM exclusivo, como todas las aplicaciones específicas, nos da más opciones de desarrollar en, ese, en, en esa vía. Si yo quiero hacer cosas de CRM, pues si un CRM está dedicado a eso, pues evidentemente por arquitectura lo podría hacer mejor. En teoría. En nuestro caso, eh, la diferencia con otros CRMs integrados con, con RPS o incluso CRMs como el de SAG, que es, que es un CRM en teoría individual, es la complejidad de la gestión del CRM y la poca facilidad para automatizar los procesos. Eso es lo, esto ha sido nuestra experiencia hasta ahora. En este caso os voy a poner un CRM real, de un proyecto que tengo en Lleida con unos compañeros, damos ahora una formación en... me falta una N por aquí, unos compañeros en Lleida que... ¿Alguien ha estado en Lleida por aquí? ¿Alguien conoce Lleida? Pues, si no habéis estado os recomiendo que vayáis. Que... Hoy, no en... Hoy parece que la niebla se ha ido, me he ido de Lleida y, se ha, ido... y ha salido el sol, voy a tener que quedar por aquí. Pero bueno, eh, nosotros estamos haciendo una formación ahora y esto es un proyecto real para poder gestionar básicamente los contactos de la formación. Montamos un CRM este CRM está tal cual, de serie. Le he añadido yo un par de, de cosas, pero... Entonces os quería enseñar rápidamente todo esto que os he explicado de forma gráfica. Para mí, luego tenemos en el otro lado, hemos hablado de CRMs fijos, eh, CRMs eh, que van en el servidor, que requieren una serie de Está cargando, no sé. Aquí hay una serie de. O van en RP integrados o. A ver, no sé si carga o no carga. A ver. Uh -huh. Vamos a darle. Vale. Eh, CRMs dedicados, complejos, grandes, muy orientados a la mediana y gran empresa, sobre todo. Y luego, en el otro lado, tenemos los CRMs online. Los CRMs, como Zoho, por ejemplo, un poco el líder del CRM. No os hablo de Salesforce este tipo de CRMs, porque estos ya son CRMs realmente para organizaciones muy grandes. Sugar CRM es un CRM ideado para organizaciones muy grandes. Compite con, con, con Salesforce y, y Dynamics, que también es el otro gran CRM ¿no? de Microsoft. Todos ellos son muy válidos, pero realmente son complejos. Son caros de implantar en las, en las empresas, porque realmente... Aparte de las licencias, evidentemente nosotros somos del software libre y lo de las licencias pues intentamos que no, que no nos afecten demasiado, pero bueno. Eh, aparte de eso, el, el tema es que implantar un CRM tan grande y tan complejo requiere de muchos recursos, no solo por la parte de, de, de la empresa a nivel económico, sino por parte de sus propios empleados de la involucración que tienen que hacer. Nosotros lo que buscamos con... Eh, bueno, y os, os hablaba un poco de los otros CRM que son eh, online, que son principio muy muy orientados el otro día estuve viendo un proyecto CRM no recuerdo el nombre ahora también de eh, aquí de Barcelona no recuerdo el nombre ahora pero era un proyecto también muy orientado a la simplicidad decía un cliente mío yo quiero esto así simple no quiero visitas llamadas no quiero tareas y clientes y ya está no quiero nada más ¿qué intentamos hacer con suite CRM? las dos cosas con suite CRM lo que se intenta es eh, buscar la simplicidad de los bueno, como habéis visto, es un cliente online, Chrome, Firefox básicamente, basado en la simplicidad a partir de la programación a, a medida. Es decir, ya de entrada, CRM es relativamente simple. Esto se lo puedo esconder, un segundito. Esto es lo que tiene no estar con el ordenador de uno, pero bueno. Pues no se esconde. Bueno, aquí a la izquierda tenemos un recientes. Ahora en la última versión ha añadido un favoritos. Si tú siempre vas a ver la misma tarea, al mismo cliente, bueno, puedes poner los favoritos. Y está basado en un menú sencillo, una línea. Sugar, la versión 6 de Sugar CRM, que era la última libre que había, tenía tres menús. Al final era un poco complejo. Ahora lo han puesto toda la parte del menú este que se puede esconder, en teoría. Por aquí tenemos un escritorio inicial 100% configurable por el, por el propio cliente. Aquí podemos añadir pestañas, a ver, bueno, bueno, no me quiere hacer caso. Y aquí tampoco me quiere hacer caso, podemos añadir dashlets, que se llama. Bueno, los, los dashlets serían estos cuadraditos. ¿Qué son estos cuadraditos de aquí? El escritorio personalizado de cada usuario. Eh... Aquí, de hecho, con esta pantalla, el 90% de los usuarios ya pueden gestionar su día a día. Aquí puedes poner yo que trabajo con tareas y con oportunidades, me las pongo aquí y no me hace falta entrar en los módulos. Y voy directamente a mis llamadas, desde aquí, o a las oportunidades, o todo aquello que tú, puedas, que tú quieras gestionar. Desde aquí, esto de javascript debe estar... ¿Vale? Entonces... De entrada, tenemos una, un, un sistema muy parecido al que podríamos encontrarnos con CRMs de tipo online. Pero claro, al final CRM de tipo online, ¿qué, ¿qué le pasa? Que si quiero algo más, me voy a quedar corto. Y esto es lo que nos pasa con empresas pequeñas que nos dicen, ostras, es que yo trabajaba con Zoho, iba muy bien, la verdad es que están muy bien hechos, pero al final eh, me quedé atrás porque necesitaba hacer una cosa que el... el... A ver, no sé, yo no vamos a hacer una cosa vamos a ver Lo tendréis que disculparlo que no sé por qué no, no carga esto bueno, en fin ya sabemos que las cosas del directo siempre dan por ahí vamos a ver si vamos a probar con Firefox a ver, la idea es tener en una sola pantalla todos los menús todos los módulos Ahora vamos a ver eh, si podemos cargarlo con Firefox mejor. Pues nada, voy a quedar muy mal. <risa> ya sabemos cómo va esto. A ver, me ha sí, perdón. Eh... Bueno. rápidamente, es ver un poco la estructura que tiene, muy sencilla. Eh, la idea es que, como habéis visto antes en los menús, mi idea aquí es ver. Eh, ya veo que no va a funcionar esto. Eh, de forma muy fácil, todos los módulos que tengo, limitamos la, la visión de los módulos a los clientes. Eh, todo esto lo limitamos por roles o lo limitamos por grupos de seguridad. Es muy importante que el cliente solo vea. El usuario, perdón, el cliente el usuario final solo vea aquello que, que, que puede ver. ¿De acuerdo? Bueno, como veo que no funciona, eh, yo en la. En la la ponencia la voy a colgar en la web ¿vale? voy a ir un momento atrás porque me queda un minuto solo y no vamos a poder verlo voy a colgar en la, en la web, en Betactic las noticias la voy a colgar voy a colgar un, una demo que tenemos hecha eh, podéis entrar en su crm y tenéis la demo operativa con todos los módulos pero en definitiva lo que intentamos es adaptar al máximo eh, los módulos a aquello que el cliente necesita y luego tendría la segunda parte que es la personalización no solamente adapto lo que tiene sino que añado nuevas cosas. En nuestro caso, que hemos añadido en nuestro propio CRM, siempre hablo de mí porque soy el que lo sufro, en silencio, eh, hemos añadido todo el tema de servicios cloud. Nosotros gestionamos los servicios cloud, los servidores, los dominios. Todo Eso lo tenemos ya en el CRM, integrado con los contratos. Un poco buscamos el, la funcionalidad. Tenemos clientes que le hemos hecho eh, gestión de pedidos de bombonas de butano, por allí, eh, por Benavarre, porque claro, hacían los pedidos con un programa Anaxes y luego iba con SQL y al final eh, tenían cinco delegaciones y tenían que integrarlo todo en una vía web. Son ejemplos de algunos clientes que tenemos. Como acaba el tiempo, si os parece, pasamos a preguntas. ¿Sí? con RP o CRM, ¿Sí? normalmente el CRM no lo tienen muy bien definido todavía, uh -huh. pero claro, ha entrado al mundo omnicanal, donde el cliente, su cliente entra por web, entra por móvil, entra por mail, entra Correcto. por la tienda, entra por donde sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa gestión eh, la tenéis contemplada en suite. Sí, el, la, del el suría, la del cliente que entra por portal, por canal. El decir? CRM omnicanal, vaya. Sí, el sí, off sí. y el ON. Correcto, un poco del CRM que habéis visto, o que casi, casi habéis visto, eh, sería la parte... De, de, ...de backend... ¿no? ...la que utiliza el usuario de la propia empresa... entonces a través del portal... ...en este caso con Jobla o con Wordpress en este caso... ...conseguimos integrar absolutamente todos los datos... ...que están en el CRM sin tener... ...que volcarlos... ...lo hacemos con herramientas de este estilo porque son... ...ágiles, son sencillas... Eh, ...no les das acceso directo a los clientes al CRM... ...que esto no los problemas. problemas. ...al final... Le podemos, ...podemos crear usuarios en el CRM... ...y entonces de el CRM... ...los usuarios accederán a nuestro CRM... ...con lo cual hay que vigilar mucho con los permisos y con este tipo de cosas, lo hacemos a través de portales con sistemas, con Jomla y WordPress básicamente pero accediendo eh, por API en este caso solamente a los datos que cada cliente tiene entonces todo eso incluida la gestión de la documentación, las facturas un poco porque queremos utilizar el CRM como centro de información general de la empresa para que de esa forma vía portal el cliente pueda interactuar rápidamente con esta empresa sin tener que estar en nuestro sistema eso lo estamos haciendo así ahora con bastante éxito porque el portal, digamos, que ha evolucionado mucho además. A ser con Johnla o con, con WordPress, eh, la, la capacidad de diseño del portal es más eh, importante que la que tenemos en el propio CRM, que al final no deja de ser una plataforma, la puedes integrar con la propia web, tiene, tiene bastantes ventajas trabajar así. ¿Preguntas? ¿Una pregunta más? ¿No? ¿Los de uno pues hablamos después, ¿no? hay ¿Ninguna pregunta más? Ha venido espe espe espe específicamente de Yaira para esto, ¿eh? <risa> pues bueno, luego si queréis... Gracias, me siento, ¿eh? sí. no, muy, no, muchas gracias, ya, ya hemos terminado con... Pues ya hemos terminado con la sesión de hoy. Eh, de todos modos, si os surgen alguna duda más... Eh,